Separamos las claras de las yemas y las montamos hasta obtener un buen punto de nieve. Tienen que quedar compactas y firmes. Aparcamos un momento y añadimos el azúcar a las yemas. Mezclamos bien y agregamos una cucharada de vainilla. Seguimos removiendo. Cuando esté completamente integrada, turno para la harina. A seguir removiendo e integrando. El yogur y las claras y a mezclar bien hasta integrarlas por completo. Vamos a hacerlo por tandas, resulta mucho más cómodo. Por supuesto que puedes hacerlo con unas varillas, más cómodo te resultará. El resultado será el mismo. Vamos a preparar ya el molde. A mí me gustan altas, así que voy a utilizar un molde de 15 centímetros tipo Layer Cake. Mirad qué fácil es forrarlo. Humedecemos con agua una hoja de papel para hornear, la escurrimos bien y acomodamos en el molde. El acabado rústico que le das es genial. Vertemos la masa en él y a hornear. Serán unos 40 minutos. Mirad qué pinta tiene, ya dan ganas de hincarle el diente. Tiene que quedar temblorosa. Cuando enfríe, endurecerá y una vez fría desmoldamos, más fácil no puede ser, me encanta este toque rústico. Vamos a decorarla un poco, no es que le haga falta, pero no le viene nada mal. Y aquí la tenéis, tarta de yogur. Gracias por compartir, por el like y por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.